Cabros, perdón, bueno no importa, hoy les traigo el especial preguntas y respuestas más atrasado de la pub historia. Bueno empecemos Oh, veamos lo que dice mi querido Maximiliano 1. ¿Jugarías Five Nights at Freddy's? 2. ¿Qué es lo que te da más miedo? 3. ¿Te gusta el helado? 1. Bueno. MMMM, la verdad me encantaría, pero tal vez cuando vuelva. 2. Morirme y no poder disfrutar a lo máximo mi vida. 3. Sí, de hecho es mi postre favorito. Oh, veamos lo que dice el grande de El Frito. 1. Has jugado Raimano Bordeglans. 2. ¿Qué opinas de PVZ? 3. ¿Por qué r 2 b 2 es tan facha? 1. No. Nunca, lo he jugado. 2, el mejor juego de acción y de estrategias que he jugado en toda mi vida. En mi opinión sería mi segundo juego favorito, y honestamente los creadores de esta joya lo hicieron de maravilla y con mucho cariño. 3, siempre lo fue. XD, MMMMM, veamos lo que dice mi amigo Hola Causas. 1, ¿Alguna vez te has visto Matrix? 1. Sí, es muy buena película, se las recomiendo mucho para los que aún no vieron esta obra maestra bien lograda. Eso sí que es cine. Bueno veamos lo que dice mi mejor amigo Jerry KR. Preguntas. 1. ¿Eres gay? 2. ¿Qué juego juegas? 3. Pokémon de Dragon Ball. 4. ¿Para qué son las preguntas? 5, color favorito. 6, youtuber favorito. 7, comida favorita. 8. ¿Mate o té? 9, ¿Pez o vez. 10, ¿Cuál país te gusta más? 1, No 2, Geometry Dash, Plantas VS Zombies, Clash Royale, Zelda Breath of the Wild, Super Smash Bros Ultimate, Todos los Just Dance, Todos los Five Ninks at Freddy's y etc. 3, Dragon Ball 4, Para este especial 5, Rojo 6, Siendo honesto, Auron Play 7, Hamburguesas. 8, Mate 9, pez 10, es Italia Veamos que dice mi amiga Adonxa. 1. ¿Cuál es tu edad? 2. ¿Cuál es tu nombre? 3. ¿De dónde eres? 4. ¿Cuál es tu fruta y comida favorita? 5. ¿Quién te inspiró ser youtuber? 6. ¿Quieres ser mi amigo? 7. ¿Cuál es tu color favorito? 1. 16. 2. Matías obviamente. 3. Argentina. 4. Manzana y eso ya lo dije hamburguesas. 5. Tomy 11 y, Once y Flow. 6. Sí, con gusto. 7, ya lo dije y pues rojo. Veamos lo que dice Nerina. 1, ¿de dónde eres? 2, ¿cuántos años tienes? 3, ¿qué signo eres? 4, ¿cuál es tu youtuber favorito? 5, ¿quién es tu mejor amigo? 6, ¿cuál es tu apellido? 1, Argentina. 2, 16. 3, Leo. 4, Aurón. 5, no puedo decírtelo. 6, tampoco puedo decirlo. Oh, veamos lo que dice Hola, causas de nuevo. 1. ¿Cuántos años tienes? A. Ah? 1. 16. O. Oh, veamos lo que dice mi gran amigo Elías 2. 1. Edad. 1. 16. Bueno, veamos lo que dice Simón Ghost. 1. ¿Puedo hacerte Rule 3? 334. Uh, uh? xd 1. No. Bueno así termina este especial una vez más, bueno espero que les haya gustado y por favor tomen agua, les deseo dulces sueños y les deseo un grandioso día para mañana, nos vemos papus.